¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este podcast La Voz del Pueblo MX. Como siempre, me da mucho gusto saludar a mi partner y gemelo cuántico, Néstor Velázquez. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches, muy buen momento del día en el que estén viendo este video. Bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva edición de La Voz del Pueblo, que como cada semana, excepto la semana pasada, estamos aquí con ustedes grabando todas las semanas, excepto la semana pasada, porque sí fue complicada, pero ya estamos aquí, a pesar de que estuvimos muy contentos de que ya inició junio y lo que sea, ya sabemos, trabajo, trabajo, trabajo, y se nos cargó y no pudimos grabar el día jueves o viernes, pero aquí estamos el día lunes, como siempre, Grabando un episodio más de La Voz del Pueblo Y desde luego invitándolos como siempre a que se suscriban A que participen en la dinámica A que se vayan a ganar su tarjetota de 500 pesos Ya sabemos de Google Play, de Amazon De lo que ustedes vayan a querer su tarjetota de 500 pesos Tienen todo el mes, eh Todo el mes para participar Ya les hemos comentado las reglas Y lo más importante es que número uno Estén suscritos aquí en La Voz del Pueblo Y dos, estén suscritos en el canal XHT Web. El patrocinador nos dijo en todas las redes sociales, son muchas porque Estén suscritos en, aquí en YouTube, a La Voz del Pueblo y a XHT Web Y por lo menos en Instagram o en TikTok o en Quay que, es lo que son las más visibles, las más fáciles, las más digeribles Y en las que no se van a enojar porque ya pusimos algo contra el PG Ya pusimos algo contra el PRI, ya pusimos algo contra la selección mexicana en Instagram fotos de comida, fotos de cachorros, fotos de relojes, fotos de ovnis, de todo eso, aunque yo he visto las fotos de ovnis, tenemos un tema muy serio que discutir ahí con esos avistamientos ovnis en Querétaro, ¿te dio Parkinson o qué? <risa> es que mira, después de un tiempo resulta eh, como hostigante tener el celular así, más si quieres como que estirar el brazo, te empieza la temblorina, ¿no? <risa> la Y a pesar de que este celular con el que grabo regularmente el podcast también es, tiene una especie de estabilizador supuestamente para la grabación de video, no aplica para todas las tres cámaras que tiene, entonces si no escojo la cámara correcta no momento de grabar las cosas, sí se ve tembloroso. Y nos pero... habíamos quejado, o sea, ¿qué le <risa> pasa a la gente que graba ovnis, que graba avistamientos, que van por el, la peor cámara que encontraron y al peor camarógrafo del mundo? Y, y, y no, La Voz del Pueblo se iba a grabar y ¿qué pasó ahí? Tenemos que platicar eso en La Voz de la <risa> Galaxia muy seriamente, pero amigos, aquí estamos, estamos aquí recibiendo sus comentarios, estamos recibiendo sus mensajes, sus tomatazos, todo lo que se les ocurra aquí en La Voz del Pueblo. Porque su voz es nuestra voz y como siempre estamos aquí regresando de nueva cuenta a las grabaciones de La Voz del Pueblo en su edición normalita, en su edición en la que vamos a desmenuzar uno que otro temilla por ahí, interesante, un tema de plática, de charla de mesa, sobre todo para la banda que ya está regresando a las oficinas, de qué van a hablar, van a seguir hablando del Excel, del reporte, del no sé qué, del... ahí que los está molestando mientras están en la hora de trabajo y en la hora de la comida van a seguir hablando del Excel y del reporte y del no sé, no, en la hora de la comida llévense un tema de la voz del pueblo, de dónde más, porque no es posible que se sí, van a distraerse y mientras tratan de comer, de ingerir sus alimentos, van a estar hablando, ya viste que Domínguez de contabilidad y no sé qué, y pidió el reporte del Excel, de... no, a esa hora... Miren, les traemos un tema calientito el día de hoy, un tema nuevecito, algo que no se ha visto. Bueno, está en la memoria popular este tipo de temas, está en todos la memoria, pero muchas veces no sabemos como que por qué llegan estos recuerdos y no sabemos como por qué llegamos a estos temas. Y para eso llegamos el día de hoy lunes 6 de junio aquí a La Voz del Pueblo. Seguramente ustedes estarán viendo esto por ahí de, en unos días más, pero para que quede la constancia, que quede aquí como siempre el registro, vamos a empezar este tema y siempre me gusta dar la fecha en la que estamos grabando para que después diga, ah, sí, sí pasó, sí, sí, sí pasó y no haya con que recuerdos difusos, disfunción cognitiva, nada. Hay fecha y hay registro de casi todo lo que decimos aquí en La Voz del Pueblo. Exactamente, mi estimado Néstor. Y precisamente este tema, pues va más allá de, de sus pláticas holics. no lo deje ahí, tómelo, realmente es un tema interesante. A mí, yo sí he compartido este tipo de experiencias con uh, una buena cantidad de amigos, el tema que hoy viene hasta nosotros, que es ni más ni menos que del efecto Mandela. Ya sabrán ustedes, hay infinidad de, de videos que hizo incluso el buen Dross, hay la gente de, de cabeza, todos ellos que están dedicados a, a los canales de Misterio, pues ya trajeron este tema infinidad de NBSs aquí a, hasta las plataformas de video o de streaming, eh, pero el día de hoy vamos a compartir unos casos muy peculiares que se han mostrado aquí incluso en México, ¿por qué no?, eh, también se han mostrado en el resto del mundo y están en esa posibilidad porque de esto van estos, ni más ni menos que el efecto Mandela se supone en las teorías de conspiración que es como un merge de dos dimensiones o tres a veces de hechos históricos y de gente que pues eh, regularmente tiende a decir que un elemento, un evento pasó en su realidad, por así decirle, pero en el recuerdo de, en específico de los más jóvenes es totalmente distinto. ¿Esto por qué? Pues eh, realmente lo que mencionabas eh, en un principio, las alucinaciones colectivas se dan como una causa de esto, o algunos glitches ahí en la programación mental, al momento de realizar eh, la estructuración de los recuerdos, al parecer dicen, y no hay como un estudio científico al momento que yo haya leído por lo menos, que expliquen al 100% qué es esto del efecto Mandela. Recuerden rápidamente, el efecto Mandela se da al momento de la muerte de Nelson Mandela en el 2003. Eh, una sudafricana, eh, quien es eh, reportera de radio, pues ahí menciona en, en su programa que ella recuerda que este sujeto Nelson Mandela había muerto, había fallecido en la cárcel. Realmente yo también me acuerdo de esa versión, porque platicaba mucho yo con un profesor de sociología del bachilleres 12, al que mando saludos, ahí están visitando los videos. Eh, el profesor eh, nos platicaba de cómo falleció este personaje de Sudáfrica en la cárcel, casi fue un mártir por esa razón. Y así nos contaba la historia, ¿no? Pero la realidad es que, eh, pues recientemente murió, ¿no, amigo? ¿Tú, ¿Tú qué traes al respecto de este tema? Sí, el efecto básicamente es por la documentación que da una, creo que era una locura. Británica que empieza a decir que Nelson Mandela había fallecido durante todo el este proceso del de Sudáfrica, en el que lo habían metido a la cárcel, estuvo en la cárcel, y todos, todos los que llevábamos historia contemporánea o sucesos contemporáneos de esa época teníamos como que la idea de uy, si Nelson Mandela había fallecido. Durante todo el periodo este de que se quiere eh, quitar esta cosa del apartheid en Sudáfrica, para quitar esta onda de la segregación racial y todo eso. En estos periodos, pues se da como a conocer que Nelson Mandela, pues estuvo en una, en una cárcel, ¿no? En una cosa inmunda e insalubre y cosas así, y que ahí falleció este libertador de, de aquellos lugares, ¿no? Una persona muy importante en aquellos lugares y obviamente por la distancia, la lejanía, eh, la, la, lo tardado que nos que eran las comunicaciones en aquella época bueno, tampoco es tanto, pero sí, sí tardaba la información en llegarnos pues de repente empezamos a oír otra vez que el líder de Sudáfrica, Nelson Mandela estaba ya en la ONU estaba platicando así de ¿qué pasó? Nelson Mandela ya había fallecido y, y todas las personas que habíamos tenido como conocimiento en esa época de ¿qué pasó? Nelson Mandela no se había muerto en el 2003, como lo dices y cuando empezamos a ver entre 2007 y 2010, más o menos, otra vez mucha información del Nelson Mandela. Los, los teóricos de la conspiración, los las personas que se dedican a esto de es un efecto y como Mandela, pues es un efecto Mandela. Que no es otra cosa más que colocar piezas en la memoria colectiva o en la memoria de las personas. Para que estos recuerdos, por ejemplo, todos teníamos el, en la mente el recuerdo, la noción, la visión de que este cuate había fallecido. Sin embargo, no teníamos como el acceso a la información tan rápido, tan oportuno como él es hoy en día. Y no podíamos como corroborar o confirmar realmente si Nelson Mandela estaba muerto, ¿no? Si no fue hasta el Mundial de Sudáfrica cuando incluso él salió ahí en... En, en las pantallas y Nelson Mandela y todo el mundo así de pero que no estaba muerto no, Nelson Mandela no había fallecido simplemente en, en toda la revolución que hubo en Sudáfrica y todo eso pues dejó de como de ser mencionado, no estuvo presente y, y toda la gente que creció en ese, en ese inter pues se quedó con la idea de que esta persona tan importante había fallecido y después no resulta que no, entonces teníamos la memoria el recuerdo falso el recuerdo implantado, entonces como dicen bien, en dos dimensiones, en una dimensión Nelson Mandela estaba muerto y en la otra siguió vivo, y aquí está el cruce, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, no, pues en realidad fue un sesgo cognitivo, o sea, fue algo que al no al no escucharlo, al no verlo, al no tener un contacto tan constante con este tipo de temas, pues básicamente la mayoría de las personas que estamos lejos, que no teníamos como, vamos, ni siquiera como por qué poner atención al asunto de Nelson Mandela, pusimos por hecho que este personaje histórico había fallecido muchos años atrás, cuando en realidad él seguía luchando por, por Sudáfrica y seguía haciendo sus manifestaciones y todo ese tipo de cosas, y cuando vuelve a nosotros el nombre Nelson Mandela en este ir y venir, en el Mundial de Sudáfrica, y todo ese tipo de cosas, pues a todos nos queda este como de que no estaba muerto y es algo como muy común porque a final de cuentas son cosas que no son ni tan cotidianas en nuestra forma o en lo que tendríamos en el pensamiento que a final de cuentas conforme nosotros vamos creando este recuerdo o vamos moldeando este recuerdo vamos como poniendo algunos huecos con cosas que a lo mejor eh, pues damos como por hecho no falleció ...ah, pues sí, no he oído nada de él importante... ...ah, falleció, sí, falleció y me olvido, ¿no? Y ese es el efecto Mandela... ...es un efecto que por lo regular... ...pues suele ser también muy... Eh, ...cómo se diría... ...multitudinario masivo, pues... ...¿por qué? Porque más de cien mil personas... ...sí tenían en la noción que Nelson Mandela... ...había fallecido... ...y como ese ejemplo... ...en el que la realidad se va... ...como moldeando... ...en base a lo que vamos recordando... Eh, esa parte es el famoso efecto, no, como bien dices, no está tan bien estudiado porque interfiere en muchos aspectos, o sea, el, el sesgo cognitivo, la criptonesia le dicen cuando se te olvidan cosas selectivas, no, amnesia selectiva eh, por ejemplo, a todos se nos olvidó que Barlet era del PRI, ¿no? Ay, no ¿cuándo? De la mexicano pero súper así, ¿no? Ya de repente fue ungido por el, su altísima majestad y Manuel Barlet, aquel que nos quitó la democracia en el 88, aquel que tiró todo el sistema para que no ganara Cuauhtémoc Cárdenas ahora forma parte de esto y es del PRI, ¿no? Pues sí, no, sí, es del, no, no es del PRI, no es del PRI, está con López Obrador. Ese tipo de amnesia selectiva va como formando los huecos, va como. Dándole soporte al recuerdo y cuando de repente, al no ser algo cotidiano, al no ser algo tan que sea necesario estarlo recordando cada rato Ah no, pues sí, resulta que ahí estaba esa información siempre, como bien dices, algo que siempre ocurre pues es en los coros Hay muchos ejemplos de coros, de canciones en los que todos dependen, ay sí, ¿qué no decía eh, por el más común, no? We are the champions y al final dice of the world. Oh, the world. Y pones la canción una y otra vez. ¿Dónde está el of the world? Buscas el evento en vivo, buscas la versión en vivo, la versión acústica, la versión moderna. Y en ningún lado dice of the world. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa ese sesgo que por lo regular cuando un equipo de fútbol... Eh, en, en los mundiales o lo que sea Ponen esa canción de que somos Los campeones, we are the champions Y se acabó y siempre Al final nos quedamos con El of the world, porque ¿de ¿Qué pasó? No existe eh, La frase of the world En we are the champions, de queen al final Y ese es un efecto Mandela Que, que, que bien podría ser como dicen Se, se, se glitchó la realidad, ¿no? ¿Qué pasó? Porque en algún lado lo decía No, realmente nunca lo dice y eso se da cuando tenemos el de... Ah, pues es un campeonato mundial, es un campeonato de esto. Ah, con razón sale. Y entonces vamos como rellenando estos recuerdos. Es un, es un suceso muy interesante. Y es un tema que la verdad sí tendría que tener como cierto nivel de estudio. Porque además de los temas implicados en que... Pues es la memoria selectiva y ese tipo de cosas. No sé qué tan viable sea, por ejemplo, que este tipo de efectos, este tipo de sucesos, se encuentre dentro de, de otros sucesos, pues a lo mejor traumantes, ¿no? O sea, vamos a poner, vámonos de menor a mayor. Yo iba manejando y de repente choqué, pero yo vi que estaba acá el carro Y luego no lo vi porque espejé y sorpresa cuando vi ya estaba en mi punto ciego No, pero es que yo espejé y no estaba y, y tú vas a ir formando, vamos a ir formando el recuerdo Todos los que venían en el carro no van a ir formando el recuerdo que voltearon Y no había un carro que venía acá en punto ciego Y quiso cambiar de carril y ¡pras! ya le pegó al otro no Entonces todos vamos a poner en esta... Criptonesia, en este sesgo cognitivo de confirmación de, de, de lo que es el enunciado de sí, o sea, le vamos a decir al seguro, todos no lo vimos porque salió de repente, no, no lo vi porque a lo mejor venía en el punto ciego y cosas así. Y entonces ahí es conforme vamos formando estos principios y vamos formando estos argumentos. Eso es un punto importante también, que por qué muchas veces, incluso para el los cuestionamientos o los interrogatorios a criminales podría ser útil. ¿Por qué? Porque a lo mejor... No, pues yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y... ¿Yo? ¿Yo no fui? No, pues, no, no, no sé quién, pues hay como cinco o seis. ¿Alguien fue? ¿Entonces quién fue? Pues Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. No te tengo he culpa. Y en ese momento están formando, están implantando... ¿no? Exacto, están implantando la idea y, y van a formar esto. Y cuando llegue ese momento... Pues va, ah no que no no yo no lo dije que no había sido y, y este famoso efecto mandela pues por ahí podría ayudar bastante en el en arreglar algunas cosas ejemplos lo repito tenemos un montón de Ajá. cosas en la que podemos pensar algunos y mexicanos ejemplos mexicanos son bastante curiosos los que podemos ahorita vamos a empezar a listar porque muchos sí me van a decir, no, es que no es cierto, yo me acuerdo que no sé qué. Y vamos a sí, develar sí, sí. estos efectos Mandela mexicano. A ver, te hago uno rapidísimo. Test. Así sin pensarlo. ¿como cuántos años lleva de muerto de José José? Diez, ¿no? Diez años falleció José José en el 2012. 2012. Ese es un efecto Mandela mexicano, amigos. Realmente José José fallece el 28 de septiembre de 2019. Hace dos no, años apenas. ¿Cómo va a ser? No puede ser. Ahí está, 28 de septiembre de 2019. Fallece José José. Ese es un efecto Mandela que sí, muchos sí, tienen. Yo, yo tenía el... la de 2012, fui a finales de 2012, porque pues, había pasado que... Estaba creo que Betty La Fea o no sé, había salido en Betty La Fea y ahí estuvo, estuvo muy mal de salud en el 2012. Uh -huh. Le dio cirrosis y todo lo que sabemos por su alcoholismo. Y, y yo me quedé con la idea que había fallecido desde el 2012. Y si a eso sumamos la... O sea, vamos, José José no es que lo escuchemos diario así para todo, ¿no? Pero por ejemplo dices, bueno, te da como ese toque de nostalgia, ese toque de lejanía al, a, en el tiempo su música... Dices, bueno, ya pasaron 10 años de que José José falleció y sorpresa, ¿no? O sea, estamos hablando de menos de 5 años. O sea, ese sí es o sea, una... ¿no? Ese sí no me lo esperaba. Te digo, ese también me sorprendió porque sí, yo de repente decía, ¡Ah, caray, sí es sí cierto! Y, y dicen muchos que hasta ni siquiera recuerdan el homenaje que le hicieron en Bellas Artes. Entonces, eh... También existe el homenaje y, y aparece ahí en el gusto de, del homenaje, pues la misma fecha que te mostré, en septiembre de 2019. Y ese es como muchos otros, creo que se combinen incluso con eso que le llamamos la, los fallos en la realidad, no, los fallos de la Matrix, que le, que le dicen algunos. Eh, ahí, por ejemplo, también están los, los de estos que cambian las marcas, no, la Coca-Cola, ¿cómo la recuerdas? Eh, coca-cola sin un guión en medio o coca-cola con un guión en medio con un espacio o sea no sin un guión Sí, es que bueno en realidad en esta en esta versión de la realidad no tenía el espacio pero ya se lo pusieron no en medio sino hasta arriba y ese cambio fue como muy reciente si ustedes lo buscan amigos van a ver ahí el logo de la coca-cola eh, en un principio me parece que en los últimos dos años eh, agregaron este guión que decía la gente que estaba en las Coca-Colas más viejas. Realmente yo sí lo recuerdo también de niño con las Coca-Colas. Decía Coca y en medio Cola. Yo no me acuerdo que tuviera guión. Me acuerdo que era un espacio <risa> y luego uh -huh. Cola, porque arriba traía el, la, como L, así como el tipo de letra ese chistoso, traía una colita. Y, ah, pero ah, no, vale. no, no me acuerdo el guión. Andaleza o, o la de Kit Kat, lo mismo el guión, con guión o sin guión en medio, Kit Kat, los chocolates. Ah, sí, cierto. Sí, porque sí, Kit Kat, no, sé si sí tiene guión, ese sí estoy casi seguro que tiene guión. Ese igual google lo. Es, es de los que más me recuerdo porque eran los dulces que estaban ahí de chavito, ¿no? Cuando tú ibas en la caja con los papás y realmente este pues era lo que teníamos a la mano, ¿no? las, las cosas del Kit Kat. Ni siquiera tiene, siquiera tiene espacio. No, no tiene ni espacio. Ahí está. Ay, <risa> son como Sí, son como ciertos temas muy sobresalientes. El que más me llama a mí la atención, y, y porque yo llegué a tener el juguete, era el de Pikachu con la punta de la cola negra, o sin la cola negra ¿Cómo lo ah, recuerdo eso? Sí. Yo, ¿Cómo? yo recuerdo que tenía la, la punta de la cola negra O sea, es, es el rayito así Amarillo y la Ajá. punta de es negra ah, pues igual Ahí gogleanlo y lo vamos a poner Aquí Y es el monito Tiene la cola amarilla Y solo en el tallo Tiene como una mancha cafecita Ay, sí, cierto No es al <risa> revés ¡Ja, <risa> Sí, porque, ah, son, son fallos, o, bueno, son recuerdos que, que das como por hecho, no o sea, son como cosas que, que ya das por hecho que son de cierta forma, pero en realidad hay que confirmarlas. Sí, porque aquí está o sea, el, el inicio del muñequito, se va formando el rayito y ya lo, ahí en la base, en la raíz de la colita, pues tiene el... el ni siquiera es negro así marcado, sino como difuminado. Exacto. O, eh, sí, son, son recuerdos bien... Sí, pues como no lo ves Y ya conforme, digo, yo tengo recuerdos Del Pikachu desde que tengo como Más años de lo que quisiera admitir Pero no, nunca me había puesto a pensar En esta parte de, de qué color era Su, su colita Ese es, bueno, son de los más notables Hay uno, creo que de, de Incluso un personaje De los Beatles ¿Cuántos Beatles recuerdas tú? A los cuatro, bueno, John, George, Paul y Ringo Se expone que el, creo que son cinco, ¿no? ¿Cuántos son los Beatles? No. No, oficialmente son cuatro John, George, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr Cuando empezaron fueron cinco Había un quinto Beatle, pero de hecho ya ningún registro Tal vez en los más antaños sí aparecerán. ¿Qué es este? ¿Qué era este? ¿Dónde aparecen los cinco videos? Ah, sí, cierto. Son cinco. <ríe> del otro cuate no me acuerdo, pero me parece que lo sacaron en lugar de alguien. Pero en algún momento sí estuvieron juntos. Eh, de la formación del grupo. Se supone que... Esa memoria también es como selectiva, porque igual aquí sí se justifica, ¿no? Porque a lo mejor eran de los inicios y después se volvieron cuatro, pero en realidad el grupo pues siempre fue de cinco, e incluso lo nombran el Cuarteto de Liverpool, ¿no? Sí, porque siempre te quedas con que son cuatro el Cuarteto de Liverpool, los cuatro los de Beatles y así, y, y, y el quinto, pues me imagino que fue antes de y cinco, algo así, o, no, o mucho antes, cuando yo creo que apenas si sí se estaban formando. Digo, no, no me considero así como un experto, pero cuando el, el manager Brian Epstein los toma, los toma a los cuatro, y eso fue en el año de 1967. En 1967, pues, Brian Epstein toma así a los Beatles, y es cuando ya los empieza a, a el cuarteto de Liverpool. Pero el quinto, como tal, ese sí no... Fíjate, y esa foto es como muy... O sea, sí tiene ese sentido que del tiempo que hayan sido de antes. Exacto. Y otra cosa, ¿recuerdas tú que a las abuelitas luego le regalaban la imagen de la última cena de los calendarios? Ah, sí, en las carnicerías, el calendario. Carnicería. De ahí tú, ¿te acuerdas que estaba enfrente de, de Jesús? De Jesús Cruz, sobre la mesa... ¿Recuerdas así tú que había frente de él? Está Jesús y luego están sus cuates. que ¿Qué forma tan rara de cenar? Pero bueno, es un paréntesis fuerte, ¿no? Todos sentados siempre así para la foto. Como, eh, no, de este lado hay un pan, pero no es un pan como como lo conocemos, así de un tipo bolillo, sino es como, como aplastado. Como guampita, ¿no? Ajá, y una... Y un vino, una copa, no, no es una botella de vidrio porque no era vidrio como tal, sino como El una base. Real, no le dicen Ajá. pues no, nunca hubo ninguno solamente están los platos ¿cómo va a ser? Pues que está bien. <risa> <risa> yo también me acuerdo siempre de haber visto la copa de vino estaba la copa y aparte había como una como una vasija o como no no una botella de vino como hoy en día sino Ajá, una vasija y la copa de como como dorada no de, de, sí, sí la copa de... como de oro no El de Santo que es lo... el cuerpo de Cristo y todo es por eso la comunión en, la, en, el, en el cómo le llaman la confesión estaba la copa y el pan simbolizaba... Ajá, con que la está así hostia, con el ¿no? pan, con la, con la hostia, no es el... Pero no, pues, tú también lo puedes googlear y es, es algo que sí yo recordaba desde Chavito que Yo veía las, incluso las imágenes en las salas de todos mis tíos y siempre me acuerdo de la copa, pero ya no está. <risa> ¿Sí? ¿No sí, sí, digo, para empezar... <risa> Cognitivamente y cronológicamente, pues la imagen que tenemos de la última cena en esta mesa alta, pues es como más moderna, más oriental, ¿no? Porque si le preguntáramos a alguien de por aquellos lares, pues no, aquí para cenarnos, sentamos en un tapete así todos alrededor y vamos agarrando cuestiones culturales, ¿no? Porque al final de cuentas, estas imágenes de Jesús Cruz güero, Jesús Cruz barbón así, barba rojiza, ojo azul, pues son de Europa, pero. Bien lo dices, o sea, todos traemos incluso que, pues sí, ¿dónde está lo que están cenando? Que dice que el cuerpo y el vino y no sé qué, ¿y dónde está el vino? No hay vino. Ah, oh, mira, es así, no, de plano no me lo esperaba, ¿eh? O sea, porque sí, son cosas que tenemos hasta como por hecho, ¿no? El catecismo y la última cena y tomaron vino y tomó, tomó el pan y con lo repartió y luego dijo que el vino era sangre de su sangre. Ah, pues había vino en la mesa donde estaban cenando. Y vemos la imagen y resulta que en ninguna imagen ahí vino. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó ahí? Dejen sus comentarios. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Alguien sí. lo quitó? ¿Lo borraron? Sí. ¿Qué pasó ahí? <risa> Ese es del, el, de los que más me han sorprendido porque son, pues, eh, eh, creo que símbolos o imágenes muy representativas de la cultura de nuestros tiempos. Por lo menos la formativa, ¿no? La de nosotros, eh, digamos, adultos contemporáneos. Y creo que hasta los padres también la recuerdan así. Le llega a preguntar a mamá y dice que también se acuerda de la copa. Pero hoy día, pues no... Ustedes lo pueden ver aquí en la imagen que pasamos, aquí en la pantalla. Y no se exhibe la copa. De hecho, este por ahí eh, existe otra que es igual muy cercana... A esta A este nivel porque La otra es esta amigos La que estamos poniendo aquí en pantalla Que es ni más ni menos que es Adolfo Hitler Y bueno Había muy pocas fotos a color pero A ver Néstor tú de qué color Recuerdas los ojos de Adolfo Hitler Negros así oscuros O sea ¿oscuros? realmente oscuros No no como claritos o... No si sí son oscuros bueno, vamos a googlearlo, todos ahí, aquí lo estamos poniendo, y realmente Adolfo Hitler tiene los ojos azules. ¡Opas! <ríe> Póngale a este Adolfo Hitler fotocolor, y ahí le dan a aparecer de qué color tenía los ojos Hitler, en las que se representan, bueno, en las que están en color... Y, pues ahí podrán ver que Adolfo Hitler está con los ojos azules. Los ojazos no, pero no, <risas> es como, no puede ser. Digo, aquí parece museo de cera, ¿no? Bueno, no sé que se alcance a ver ahí, no, no se ve, ahí está. No, no pero, se ve. <risas> pero no. Sí, yo también lo recordaba siempre con ojos cafés, ojos marrones, negros. En las representaciones, obviamente, pero si ustedes se ponen a ver ya el detalle de las fotografías de color, en su mayoría se notan el ojito azul. Sí, pues no, no será que el, digo, aquí a lo mejor ya es como una reinterpretación, no sé, o sea, sí se me hace así como que, pues aparte el cuate, ¿no? La raza superior y todo ese tipo de cosas que tanto decía y raza y que, y <risa> Sus derivados y todos sus toda la pipitilla que quedó después, que también quieren ensalzarlo, quieren así, pónganle todos todo los recuerdos y todo lo que tenga que hacer con reinterpretaciones de este cuate, pónganlos eh, con ojos azules, eh, quítenle cuatro o cinco arrugas, el bigotito pónganse lo más tupido, que no parezca Luisito comunica así con el bigote raro, no sé, se me hace, esa sí está rara, ¿no? De hecho sí voy a tratar tra de, sí. de poner un video a color de esos recoloreados, a ver si se le alcanza a ver el rostro, porque esto siempre sí puede ser una representación de un, un retocador, pero que yo sepa, está en su biografía que dice, ojos color azul. ¡Ora! ¡Ojos azul de la tormenta! ¡Caramba! ¡Qué usted ha dicho! Mira, mira, que, que, ¿quién lo hubiera dicho? Esos son algunos de los que a mí me hicieron más ruido.